All right. <laughs> ¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien hoy Bienvenidos a un video nuevo en este es su canal favorito paranormal Y si no, pues se va a volver uno de sus canales favoritos paranormales Y bueno, espero que les haya gustado mucho la introducción Y bueno, el intro, el outro, todo lo nuevo que estamos aquí en el canal La nueva imagen, tenemos nuevo banner um, También nuevas portadas en lo que es Facebook, Twitter y todo esto Yo estoy muy contenta y quedé súper satisfecha con todo Pero bueno Hoy vamos a hablar de un caso que dentro, bueno, mmm, yo busqué, porque a mí me gusta como buscar si muchas personas hablaron de lo mismo y demás, aunque cada quien, cada youtuber o cada creador de contenido, pues le pone como que su toque personal, ¿verdad? Pero yo googleé a ver si este caso era muy muy conocido y no lo es. Bueno, en inglés sí, porque este, este caso se dio en Estados Unidos... Pero uh, traducido al español, creo que no hay muchos Hay uno que otro podcast, uno que otro video, pero no muchísimos Entonces yo dije, yo solo los quiero traer a mis fantasmitas Y bueno, hoy vamos a estar hablando de la granja Se llama Fox Hollow Farm O, o de Herb Baum Creo que si sí lo estoy pronunciando bien Y de los fantasmas que se encuentran en esta granja Y el por qué los llevo a estar tantos fantasmas en esta granja Ok, antes de comenzar por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales TikTok, Instagram, Facebook, Twitter En todos lados tienen eh, contenido diario Y yo les recomiendo, síganme por Instagram porque justo ahorita O sea, antes de lo que yo estaba preparando aquí mis cosas para ponerme a grabar Lo que me estaba maquillando y demás Ocurrieron ciertas cosas, o sea Chuck anda al ataque mucho, muchísimo Me abrieron puertas, cerraron todo y yo lo tengo grabado en historias de Instagram Entonces, si ahorita están viendo esto, todavía pueden ir a verlo Entonces, bueno, ahí se los dejo Y pues bueno, ahora sí, antes de comenzar Recuerden nada más suscribirse antes de que se vayan Si no, pues Chuck va a ir a sus casas y les va a picar a su teléfono, a su computadora Y van a hacer que se suscriban automáticamente, ¿ok? Los quiero mucho y ahora sí, vámonos adelante con este video. Ok, así que, como les dije, el caso de hoy se dio en um, Indianápolis, Estados Unidos, en los años de 1947. Bueno, ahí empezó todo, ok, pero el caso se dio un poquito más adelante. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en una propiedad de una familia llamada Fox Hollow Farm, o sea, farm es de granja, o sea, la granja se llamaba Fox Hollow, eh, fue una granja enorme, o sea, tenía como, pues sí, mucha propiedad, y era propiedad de la familia de Herb Baumeister. Creo que sí estoy pronunciando bien el nombre. Pero bueno, ¿ok? Aquí vivió Herb, ahí nació, ahí vivió y su infancia, todo corrió como normal, ¿ok? Recuerden, se llamaba Herb, ¿ok? Porque más adelante les voy a dar un apodo que le decían, pero su nombre es Herb. Herr Baumeister Ok, entonces él nació en Estados Unidos En el estado de Indianápolis, El 7 de enero de 1947 Y como les dije Su infancia fue súper normal No crean que tuvo una infancia Como en otras veces lo hemos visto eh, Pues de que tiene una infancia súper Pues muy fea Y pues por eso pasan cosas más adelante Pero no, en él transcurrió todo Todo muy bien, de hecho no hay como Algún evento que haya disparado Así como que lo que pasó después, entonces, bueno pues Pero bueno, en su adolescencia fue cuando todo empieza como... Mm, a estar un poco extraño. Porque él ya empezó a ser diferente y no diferente bien, sino diferente mal. Porque uh, los de su edad, todos así como que pues normales, ya saben, uno se mete en problemas, quiera o no, en la adolescencia. Pero él... Mm, le gustaba jugar con animales muertos, o sea, jugar con animales muertos. En la escuela le gustaba orinarse en los escritorios de sus compañeros y de sus maestros, o sea, ya eran como unos comportamientos un poco pues ya no tan naturales de su edad, entonces como que empezaba a preocupar un poco, pero bueno, o sea, todo el mundo decía así como que no, pues es la adolescencia, y pues ya, ok. Entonces, eh, este Herb crece, llega a la edad adulta, y se logra convertir en un hombre de negocio súper exitoso, porque tenía una cadena de tiendas que se llamaba Save a Lot, que era como de ahorros Y allá en Estados Unidos estas tiendas pues son muy comunes, entonces pues súper bien, o sea, tenía mucho dinero, era súper exitoso, se hizo una cadena, les digo, de sus tiendas y pues todo excelente. O sea, realmente es que no tenía problemas, su vida era pues así, normal, se casó. Todo muy bien, tuvo tres hijos, hasta ahí todo iba excelente, ¿no? O sea, quitando como que su comportamiento de adolescente raro, hasta aquí todo muy bien. Cuando se casó? Eran los años 1971. Ok, bueno, muy bien. Todo esto empieza a ocurrir, o sea, lo extraño empieza a ocurrir como ya pegándole a los años 90, o sea, 1995, 1993. Ocurrieron unas desapariciones muy misteriosas y fue como muy grave, este caso se hizo muy grande y muy famoso, por lo menos allá en Estados Unidos. Porque desaparecían eh, muchas personas O sea, estaban desapareciendo demasiadas personas Y aquí lo curioso era que se desaparecían de bares gays, ¿ok? O sea, de que... Pues sí, reportaban de que ahí estaban y todo Y ya no regresaban a sus casas O de que sí, le decían a sus familias No, pues voy al bar tal, ah, ok Y ya nunca regresaban Ese era como que... Le, eh, pues sí, lo que tenían en común todas estas des desapariciones Y todas pues en el área de Indianápolis. Se hizo esto tan... Pues sí, como que uno y luego otro y luego otro, así seguido, seguido, seguido, que ya se hizo como... Le llamó la atención a la policía y fue así de que, ok, entonces no es de que una persona desapareció, no. Ahora hay algo grande por ahí. ¿Cómo estaban ocurriendo muchas desapariciones? Y les digo, todo siempre donde mismo, en los bares gays o en donde había como, como de, o así. Pues las personas de la comunidad... Empezaban ya ahora sí a exigir que se hiciera justicia Pues así como que las autoridades se lo estaban tomando con mucha, mucha calma Así como de que, ay bueno, a ver, vamos a investigar Ah, ok, sí, así súper, súper calmado Y pues les digo, la comunidad empezó a hacer como que ruido de que o hacen justicia, o hacen justicia, y fue así como que, ok, se empezaron a mover un poco más, empezaron a mover unos que otros hilos de ahí de las investigaciones, no crean que así como que bastante. Como hasta este punto no había ni un sospechoso, no había una cara, no había nada, no había un punto en el que dijeran, ok, esto se conecta, lo único que se conectaba era de que eran puras personas que pertenecían a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, pues, los policías llegaron a pensar que realmente eran los propios papás de estas personas que los estaban asesinando. Porque les digo, no había nada, no había ninguna sospecha antes, después, nada. Gracias a la creación, pues, uh, no nada más se quedó como que en Indianápolis. O sea, no fue un secreto que la policía no se estuviera moviendo bien, como debería de ser, entonces grupos de la comunidad dentro y fuera de Indianápolis empezaron a hacer presión, presión, presión a la policía para que, pues, o sea, siguiera investigando. No era posible que esto se fuera a quedar así. En el año 1993 hubo una persona que testificó y dijo que una persona llamada Brian el Guapo, así tal cual, Brian el Guapo, había matado a su amigo y que había tratado de matarlo a él también. Pero, o sea, no supo quién era Brian el Guapo. O sea, Brian, pues sí, hay muchísimos Bryans, entonces pues no sabían quién. Y pues ya, esa fue como que toda la información que dijo. Ok, yo sí vi a Brian el Guapo que estaba matando a mi amigo y después quiso matarme a mí, pero no pudo. Y eso fue todo, entonces se quedaron como que con esa información O sea, no, no aportó más datos Y por fin, dos años después Hasta noviembre de 1995 Ahora sí, por fin llega la llamada Que tanto estaban esperando Porque los policías seguían así como que mmm, Todo muy tranquilo Y les llega la llamada de que, oigan Acaba de pasar algo y aquí está Brian el guapo. Y Brian el guapo, pues ya tenía reportes, o sea, ya era mencionado en estos casos. Entonces, ahora sí, por fin se van a este bar de donde les habían llamado. Que también este bar se supone que pertenecía a la comunidad. Ok, llegan los policías y dicen: Ok, tú eres Brian el guapo. Sí, pues obviamente ya le quitan sus papeles y ahí ven su identificación. No decía que se llamaba Brian, sino que se llamaba Herb Baumeister. O sea, el niño, bueno, el adolescente problema. De la granja de Fox Hollow. Y recuerden que a esta persona, a Herb, pues la tenían como padre excelente. Esposo excelente. Hombre de negocios exitoso. Y en general, pues una persona que aportaba a la comunidad. O sea, una persona buena. Entonces sí fue así como... ¿Qué haces aquí? En Estados Unidos, si eres sospechoso pero no tienen pruebas en tu contra, eh, como que no pueden solicitar un permiso así de que voy a entrar a tu casa, sino que le tienen que pedir permiso al dueño de, si no pues sería como allanar propiedad privada, entonces pues le dicen a Herb así de que, oye, pues tú eres sospechoso en los casos de estas desapariciones y pues te pedimos permiso para entrar a tu casa a investigar, a lo cual Herb se negó, les dijo no y no, se negó rotundamente. Y no los dejó entrar Entonces les digo como no había O sea, era sospechoso Más no tenían pruebas así específicas De que sí fuiste tú Y ahora vamos a entrar y a investigar Pues no pudieron entrar Y entonces la policía se limitó A juntar como más información Para ahora sí que ya fuera un sospechoso Y que les dieran como Pues sí, el permiso de entrar El gobierno, la policía, además Pero que pudieran entrar aunque Herb no quisiera. Pero bueno, todo cambia cuando Julie, que es la esposa de Herb, les da permiso. Les dice, ¿saben qué? Ya tengan permiso o no del gobierno, ustedes entren ya a investigar. Cuando le dicen, ok, pero ¿por qué? O sea, ese cambio de que primero no y luego sí dice, es que mi esposo ha cambiado tanto que ahora temo por mi vida y temo por la vida de mis hijos. Es decir, que había cambiado tanto que su misma esposa pensaba que los iba a asesinar. Y no solo a ella, sino a sus tres hijos. Entonces fue cuando les dijo, ya investiguen. Y ellos... O sea, yo creo que Julie ya más o menos ya se había dado cuenta de lo que pasaba, pero por miedo, pues no sabía cómo reaccionar. Porque no era, no fue necesario que los policías entraran como a, a ver todo, así como investigar todo. Julie los llevó, los dirigió, así de que investiguen allá atrás. O sea, donde, donde acababa la propiedad se abría como un pedazo de bosque y así de que vayan allá ni siquiera fue necesario que le rascaran muchísimo porque los huesos humanos se salían de la tierra o sea, como que ya ni les, ni siquiera los estaba enterrando bien se salían y pues encontraron 11 cuerpos pero solo 5 pudieron ser identificados o sea, imagínense cómo estaban los cuerpos si los huesos así, solos, pues de partes del cuerpo se salían de la tierra, imagínense cómo es que habían estado de hecho decía eh, pues quien dirigió, una de las personas que dirigió esta investigación que parecía que una bomba había como que caído en alguna fábrica donde hubiera muchos humanos así era como todo estaba así o sea todas las partes del cuerpo de todas las personas que estaban ahí así como que por todos lados como si pues sí como si las hubiera aventado así no tengo idea y ustedes preguntarán ¿y dónde estaba Herb? bueno se supone que Julie los dejó entrar porque Herb se había ido de vacaciones solo entonces fue ahí cuando ella pues aprovechó y los dejó pasar Obviamente Herb nunca regresó de vacaciones porque ya sabía que esto iba a pasar. Entonces él huyó y huyó y huyó. Y de hecho ya lo tenían súper, de que súper identificado. Ya salían las noticias, ya salían sus fotos, ya sabían que era él sí o sí. Y él eh, se fue a Ontario, a Canadá. Ahí se resguardó como que, pues sí, lo más que pudo porque... Él, al estar viendo las noticias que lo estaban buscando, que su foto, que ya están dando recompensa, que esto y otro, él sabía que era cuestión de tiempo antes de que la policía lo agarrara. Y de hecho, ya que pusieron como que su cara así de que este es Brian el guapo que se llama Herb realmente y es el asesino, muchos dijeron, ah, esta persona por todo Indianapolis se la pasa en, en los bares que pertenecen a la comunidad, siempre, o sea... Siempre estaba ahí como que buscando nuevas víctimas. Y ahora sí que el hombre exitoso en negocios, el padre de familia amoroso, el esposo cariñoso, etcétera, etcétera. Y pues el asesino de tantas personas, en vez de pues sí, entregarse lo que sea, pues se puso una pistola y pues disparó. Y ahí quedó. Hizo una nota de despedida, simplemente... Diciéndole a su esposa, lo siento mucho por haber sido un mal esposo, por haberte fallado. De los asesinatos no dijo absolutamente nada. Lo cual pues quiere decir que no se arrepentía de absolutamente nada. Simplemente hizo lo que hizo como para escaparse de pues, sí, de que la policía lo agarrara o lo que sea. Y ya, ahí quedó. ¿Qué más puedes hacer? Digo, pues ahora sí como dice el dicho eh, muerto el perro, se si termina la rabia. Pues ya, lo único que quedó fue como que bueno, pues identificar los cadáveres. Y ya. Ahora, ¿qué pasa después? Muchísimas personas, les digo, ahí murieron, ahí quedaron enterrados e inclusive pues el Herb mismo también murió. Todo empieza cuando dicen que estos fantasmas de tantas personas asesinadas y del mismo Herb se siguen viendo en la granja Fox Hollow. Se dice que se escuchan gritos, gritos así tal cual, horribles. Pues sí, de las personas que estaban en el bosque enterradas Y que el mismo Herb se ve que anda por la granja así caminando Lo han visto muchas veces Lo reportaron varias veces y era así de que Herb ya se murió, o sea, pero lo acabo de ver Herb ya se murió, ya está muerto Obviamente no se hicieron esperar los equipos de, como de personas Así como de buscadores paranormales Y pues decidían como que meterse a grabar A ver si sí era cierto Porque eran muchos reportes de que Herb ahí andaba Y eh, un equipo obtuvo como voces misteriosas en una cinta se las voy a poner pero obviamente pues estas estas voces están en inglés pero sí sí dicen varias cosas entonces vamos a ver si les puedo poner solo el fragmento de lo que se escucha en esas grabaciones como les digo es lógico que estas cosas pasen generalmente cuando una vida se quita así como abruptamente eh, pues sí se atora como que esa alma y ese espíritu se queda ahí y pues de Herb pues bueno yo también creo que regresó a lo que fue su casa y pues ahí sigue vagando porque les digo muchas personas lo seguían viendo no solamente vagando de que en su casa sino en todo el perímetro que era su granja porque eh, pues las casas en Estados Unidos como que limitan con bosques entonces pues ahí seguía ahí lo seguían viendo entonces hmm, y no solo a Herb sino que veían figuras corriendo y gritando si de por sí el bosque por sí solo causa así como cierto respeto yo no me metería a un bosque sola Imagínense ver que corren personas para adentro y que gritan Y a una persona que ya se murió Y después sabes que todas estas personas fueron asesinadas ahí okay. Y bueno fantasmitas, yo de verdad, de verdad Una de mis grandes metas aquí en mi canal es que ya que pase toda la pandemia, de verdad yo quiero organizar un viaje para ir a lo que es la mansión de Winchester El museo de los Warren, donde sea que lo vayan a abrir nuevamente, a este tipo de lados como para yo hacer mis propias investigaciones y traérselos Me gusta mucho la teoría, pero también me gusta la práctica, entonces me gustaría ir a ver estos lugares, a ver si es cierto, a ver qué pasa o sea, estar desde adentro para ver cómo se siente y yo platicárselos, así que esperemos que pase pronto la pandemia, a ver si a mediados del año que viene, del 2021, ya se me permite hacer este tipo pues, de viajes, porque pues primero que nada, viajar seguro, ¿verdad? Y bueno, fantasmitas, pues esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya interesado este caso, nos vemos al siguiente, recuerden checar eh, videos pasados, porque... A veces me piden videos de casos que yo ya hice, que el del calamardo, que el de Obama, que el de the Exits Are Missing y muchos otros. Entonces, chequen los otros videos que he subido. De todos modos, les pongo dos recomendaciones hasta el final. Y pues bueno, nos vemos al siguiente. Los quiero muchísimo y, y ya. Besitos. Bye. ¡Hello, fantasmitas! Los saludos de hoy son para Estefanía González. otra más para Jocelyn Abril. Para Abril Mendoza. Para Perla Luna. Diego Castillo y los seis comentarios del emoji secreto. Recuerden que lo doy por historias de Instagram. Cada que subo un videito. Los quiero, nos vemos al siguiente.